de Epilepsia, un tema que no se habla mucho y me parece sumamente importante tratarlo hoy, sobre todo que hay tantas mamás y papás en casa, aprovechando que estamos en vacaciones de invierno, así que ya, se abre este plano para presentar a mi invitado, estoy con el doctor Raúl Otoya. Bienvenido. Bienvenido Doc, Bienvenida. él es neurólogo infantil, se especializa en Epilepsia y es el director del programa regional de cirugía en Epilepsia. ¿Cómo le va doctor? Bien, ¿cómo está. Bien, Daniela. tanto tiempo. Tanto tiempo, exactamente. Desde, Desde el, el año, año pasado. pasado, ¿no? Ajá. Que usted nos visitaba acá con, con, con Luke y con Clary y hoy lo tengo acá para hablar de un tema, como lo decíamos recién fuera de cámara, tan importante, ¿no? La epilepsia y tantos llamados de atención que tenemos que tener en casa. Exactamente. Mira, la epilepsia es una, la verdad que es una condición mucho más frecuente de lo que uno se imagina. En casi todas las familias. Alguien ha tenido alguna crisis epiléptica en algún momento, wow. sobre todo en las familias grandes. Uh -huh. Para que te des una idea, una persona de cada 100 o de cada 200, así siendo muy conservadores, este, ha, ha sufrido epilepsia uh -huh. o la sufre. La sufre. Uh -huh. Así que es bastante, bastante frecuente. Eh, yo siempre digo... Eh, en casi toda la familia. En mi familia le tocó a mi hermana. Uh -huh. Y si vos te pones a pensar. Seguramente eh, del otro lado alguien está diciendo en la mía también, pasé yo o algo. Exactamente. Ah, uh -huh. eh, mi tío, mi primo, una vez tuvo una crisis, una convulsión. Este, ¿no? Y uh -huh. entonces empezamos a ver que esto es muy común. Y para que tengan en la Argentina, ¿cuántos millones de habitantes somos de acuerdo al último censo? Más de 45 millones. O sea, sí, en la Argentina, sí. Si decimos que el 1% es epiléptico, tenemos 450.000 personas con epilepsia. Wow. O okay. sea, no menos de 200 mil uh -huh. así, siendo conservadores. ¿Tenemos ¿verdad? que alarmarnos o es algo... No, no, la verdad que no, porque la mayoría de las... de La epilepsia es como una manifestación, es como decir, ten, tengo fiebre. Uh -huh. Pero vos tenés, podés tener fiebre por un montón de motivos distintos, por una faringitis, por una otitis, porque una neumonía. O se las causas son varias. Epilepsia significa tener crisis. ¿No? Y las crisis es una manifestación que aparece abruptamente Que te cambia la conducta uh -huh. Puede ser una crisis motora Por ejemplo sacudidas musculares sí. O una crisis alucinatoria visual eh, O una crisis auditiva Depende de la parte del cerebro que, que, que se haya activado. Uh -huh. Eso no se, puede, normal, no se puede ¿este? prever ni nada, es como a cada uno le toca la crisis. Es como, exactamente, uh -huh. depende de dónde tenga la alteración en la parte superficial del cerebro, que se llama corteza, es la forma en que se va a manifestar la crisis epiléptica. Uh -huh. Todos más o menos nos hacemos la idea de que una, una epilepsia es, eh, eh, es un sinónimo de convulsión, porque tal vez las crisis más sí. frecuentes son las motoras, donde... La gente que la sufre tiene sacudidas musculares o se pone rígido. Uh -huh. Pero hay otra forma de manifestarse, como te decía, eh, pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas uh -huh. o sensitivas, sentir hormigueos o combinación de estas. Claro. Depende de lo que uh -huh. se active. Y es bastante frecuente. Ah, por, por suerte, la, digamos, la mayoría se puede tratar perfectamente bien con medicamentos. Con medicamentos. Uh -huh. Y con la cirugía. ¿Cuándo llegamos? Mira, a ver, eh, la cirugía se utiliza en, en situaciones especiales. De 10 pacientes que tienen epilepsia, hay 7, o sea, el 70% que los podemos manejar perfectamente bien uh -huh. eh, con medicación. Y para eso tenemos una lista, digamos, una gama de medicamentos. Muy buenas. ¿no? Mira, hablando de medicamentos sí. y por qué también surge este tema que traigo hoy acá para, para hablarlo con usted, doctor, ha pasado por este consultorio Juliana Fraquea. Ella es abogada en Derecho uh -huh. de la Salud y las consultas más frecuentes que le llegan a Juliana son de pacientes con epilepsia con respecto a la, a, a la medicación. Problemas con la obra social, que no se las cubren. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, ese es un tema complicado porque eh, los medicamentos uh -huh. digamos, anticonvulsivantes en realidad eh, son bastante nerviosos, no son baratos, ¿no? Uh -huh. Y hay pacientes que necesitan eh, más de un medicamento, uh -huh. dos medicamentos, a veces tres medicamentos y eso suman costos de salud bastante altos y, y por ahí es verdad. Uh -huh. eh, eh, les cuesta mucho a los pacientes acceder a la cobertura... Total de, de medicación. De ¿no? que, que lo necesitan, ¿Y sí? ¿Cómo pasa? Estamos en un país en crisis. Sí. Este, eh, por un lado, a veces escasean los medicamentos y por otro lado, este, son, son caros. Sí, pero Entonces, la crisis, llegar, la crisis hay, por ahí, cuando, se, cuando tiene no, que ver con el tema de la salud... Eh, la crisis llega a la salud. Llega también. a la salud, sí. A, a ver, creo que lo dije. La salud no tiene precio, uh -huh. pero la medicina tiene costos, uh -huh. lamentablemente y estos costos a veces los pacientes no, no los pueden afrontar y los, digamos, y los financiadores de la salud se ponen muy resistentes en épocas de crisis económicas a financiar este, enfermedades que demandan eh, mucha medicación uh -huh. y tratamientos muy costosos ni que hablar por ejemplo de las cirugías de epilepsia que son eh, muy muy costosas entonces esto te lo tiene que haber dicho la, la doctora Fraquia este, a veces hay que recurrir a a, a, digamos, a los tribunales para dirimir estas cuestiones y que los pacientes puedan acceder a un derecho que es el derecho de la es salud. Que el derecho de la salud, ¿Eh? exactamente. Bueno, están llegando no. mensajes ya sí. a nuestro consultorio online no. sobre el tema de hoy, que es el Vamos. tema de epilepsia. Y uno de los mensajes es: ¿La epilepsia surge espontáneamente? No, no no es de la nada. ¿no? Uh -huh. hay eh, Como les decía, epilepsia significa tener crisis. Sí, uh -huh. para que se entienda. Una sola crisis no hace epilepsia, porque es como una golondrina. Una golondrina no hace verano. Hay que tener uh -huh. por lo menos dos o más crisis. Bien. Excepto algunas situaciones especiales. Pero esa crisis tiene que haber algún factor en el cerebro que eh, provoque la crisis epiléptica. Uh -huh. Sea una convulsión o una alucinación o una sensación anormal. ¿no? Eso puede ser... Hay causas que son estructurales. Por ejemplo, eh, las secuelas de un traumatismo de cráneo. Uh -huh. ¿no? Puede ser las secuelas de un tumor, eh, eso puede dejar, eh, digamos, un cerebro epileptógeno. Uh -huh. Pueden haber malformaciones del cerebro, que sean se, malformaciones durante el desarrollo. Uh -huh. Esas son causas estructurales. Bien. Pero después hay otro grupo de epilepsias que son este, de causas más genéticas, alteraciones o mutaciones en ciertos canales que forman parte de los sistemas de neurotransmisión uh -huh. que también dan lugar a normalidades eléctricas. Porque en el fondo, si uno puede abrir el cerebro y, y ver, y en realidad lo podemos ver ahora con tecnología moderna, sí. eh, la epilepsia se produce porque hay una falla eléctrica. Claro. Por los circuitos. So Exactamente. Hay uh -huh. una red neuronal. ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos siempre de redes neuronales? Sí, nos acordamos bueno, de todo lo que hablamos con ustedes, doctor Antoya. Bueno, bueno alumnos, ¿eh? así que el, también la epilepsia se debe que hay una red eléctrica que está funcionando en forma normal uh -huh, bien. y eso puede ser porque se alteró por que se, por las secuelas una cicatriz producto de un traumatismo de cráneo uh -huh. o bien porque hay una alteración genética en alguno de los sistemas de neurotransmisión. Bien, y ahora, Doc, yo ¿Sí le que... pregunto. Ya tenemos la crisis. Sí. Estamos pasando por la crisis, estamos con alguien que acaba de pasar la crisis. Perdón, no que, que acaba de pasar, que la está, está teniendo, teniendo el momento de la crisis. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque se escucha mucho también esto de que tenemos que agarrarle la mandíbula, tenemos que agarrarle la lengua, Sacar tenemos, la lengua sacarle la lengua, ponerlos de costado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gustaría que, que, que aprendamos bueno, ver, todo. Lo, lo primero que hay que hacer sí. es... Mantener la calma, creo que eso es lo principal de okay. todo, o sea, o sea, con todo sí. lo difícil que es, uh -huh. pero mantener la calma me parece fundamental. En segundo lugar, eh, colocar al paciente, sea un bebé o un adulto o un anciano. ¿Un bebé de cuán, de, a partir de cuántos meses o cuántos no, años puede llegar a los tener? Los seres humanos podemos tener crisis desde el día uno de vida, o sea, Mira. Eh, eh, uh -huh. así que desde ese momento se empieza a tratar, uh -huh. Porque la epilepsia, como te decía, es una manifestación. Hay distintas causas porque, que pueden llevarnos a tener crisis. Bien. Son más frecuentes en los niños y en los ancianos. Eh, y en, como te decía, en la población general es bastante, bastante frecuente. Pero en todos los casos, cuando alguien está teniendo una crisis, para resumirlo, sobre todo si es una crisis con sacudidas musculares, hay que colocarlo de costado, manteniendo la calma. Uh -huh. Como te decía, eso es lo principal. Sí. Sobre el costado izquierdo. ¿Por qué? Porque si el paciente o este, este señor, este, este sujeto vomita, el vómito escurre y no se lo aspira. Claro, va para el costado. Se va para el costado. Uh -huh. Sostenerle los miembros y si está eh, sacudiéndose no tiene sentido porque no va a parar la crisis porque yo lo sujete. Uh -huh. Son movimientos involuntarios. Además si es un bebé o un chico muy pequeño, Pero no se lo podemos fracturar, fuerza, quebrar, le podemos hacer mucho tal, daño tal sin cual. querer, sin querer queriendo. Y eso es lo que no queremos uh -huh. que pase. Entonces Bien. hay que dejarlo que la crisis transcurra libremente. Lo que sí te recomiendo, sostener la cabeza para que no se golpee. Claro. Cuando es un niño es fácil, uno lo puede colocar en una superficie mullida, un sillón o en la cama. Y después lo que está prohibido, o sea que eso hay que grabárselo, es tratar de abrirle la boca, sacarle la lengua, este, hacerle respiración boca a boca, porque los pacientes en general no dejan de respirar, ni el corazón deja de latir cuando está teniendo una crisis. Uh -huh. Y esa maniobra de abrir la boca puede sí. fracturarle el, el maxilar. Sí. Y el problema más grave es si uno le arranca una pieza dentaria por esta maniobra. Claro, se le puede tragar, se puede ahogar, se puede asfixiar, o sea... Imagínate lo que pasa, se va a sí. la vía aérea. Mirá, mirá. Pasa uh -huh. exactamente lo que decís vos sí. y ahí este, estamos en serios problemas. Claro, pasa que uno sin querer queriendo, no quiere ayudar y por ahí no sabe qué hacer en ese momento que ve que está sufriendo esa persona, entonces deben ser claro. como reacciones Pero muy por involuntarias. Eso, mantener la calma en lo principal, uh -huh. de costado sobre el costado izquierdo, sostener la cabeza, no abrir para nada la boca uh -huh. y esperar que pase. ¿Cuánto tiempo? Me va a decir... Bueno, ¿Cuánto, por eso, ¿cuánto menos, tiempo puede durar una crisis? La, la mayoría de las crisis dura entre dos y tres minutos, como mucho, digamos, Ajá. ¿no? Pero es peligroso una crisis cuando dura media hora o más. ¡Wow! ¿eh? ¡Montón! Pero vos esperás, uh -huh. esperás por reloj, tres minutos, si quieres darte un tiempo. Si la crisis no pasó en ese tiempo, algunos dicen cinco minutos, podemos esperar. Eh, bueno, ahí sí, llevarlo a una sala de emergencia, porque se le pasa medicación y se aborta la crisis o si no llamas a un servicio de emergencia para que se lo trate medicamentosamente. Y si no ya tiene la medicación, se le da la medicación sí. que ya sabe que corresponde. Eh, si ya pasó la uh -huh. crisis, hay que esperar que se recupere y ahí lo llevas a control. A ¿Cómo control es la, la recuperación después de la persona que le dio la crisis? ¿Cómo queda? ¿Cómo lo podemos contener? En la, ¿Qué podemos hacer? Bueno, como te decía, depende del tipo de, de uh -huh. crisis. Muchas de las crisis, una vez que pasa, lo, la la persona queda como en un estado así de confusión, ¿no? desorientada. Sí. Eso pasa, lo vemos en, mucho, en, en muchos tipos de, de crisis epilépticas. Hay otro paciente que, por ejemplo, tienen la crisis y ni siquiera se han dado cuenta, porque la recuperación es inmediata. Ajá. Hay crisis de ausencia, donde el paciente eh, que lo sufre se queda desconectado durante unos segundos y después sigue con su vida normal y nunca se dio cuenta que se desconectó. Son ah, las no. famosas eh, ausencias, Ajá, que claro. son muy comunes en los chicos. Sí. Los, los chicos están hablando o están haciendo algo, sí siguen sí, normalmente, como si nada hubiese pasado. O sea, me tomó la atención así, ¿no de que pues, claro, puede así, pasar sí. en el colegio, haciendo alguna actividad bueno, con amigos. En... Las maestras se dan cuenta. Claro. Las maestras mandan a los chicos al consultorio neurológico porque lo notan distraído uh -huh. y en realidad muchas veces no está distraído sino que está teniendo una crisis una epilepsia tipo ausencia es se llama, se me, se que me es bastante común en los chicos. Se me despiertan ¿no? un, un montón de, de preguntas Doc a medida que, que va contestando y que va contando sí. sobre la epilepsia pero bueno no quiero dejar de leer los mensajes que nos mandan del otro lado vale, porque para, es el consultorio si online, todos. estamos al servicio de ustedes Hola quería preguntar a mi hija le dio una convulsión y la medicaron de por vida. Ella tiene 8 años y el remedio se llama, a ver, creo que acá tengo la foto del remedio, es eh, Kepra-Levetiracetam. Levetiracetam, bueno, uh -huh. a ver, no conozco cuál es exactamente el tipo de epilepsia, pero eh, esto es importante que lo sepan todos los padres. Me encanta, ¿no? que don, tienen, la cámara suya. Que tienen hijos con epilepsia. Eh, ah, ahí está, perdón. El, <risa> Pero me, me gusta el manejo que tiene, ¿viste? <risa> ah, sí, <risa> que, ahí estaba está. buscando la, la lucecita roja. El, hay algunas epilepsias que, es verdad, son para toda la vida, uh -huh. pero aquí que muy seguro de que es para toda la vida y que necesitan medicación para toda la vida. Afortunadamente, la mayoría de las crisis de las epilepsia, de, de las crisis de epilepsia, epilépticas, no son para toda la vida. Y lo importante es saber que el que cura la epilepsia no es el neurólogo, no es el medicamento anticonvulsivante o antiepiléptico que le estamos dando, sino que quien cura la epilepsia es el mismo cerebro. El cerebro está siempre tratando permanentemente de remodelar y apagar esa actividad eléctrica normal que por algún motivo este chico la tiene y nunca deja de intentar de hacer eso. Los medicamentos lo único que hacen es reducir la probabilidad de que este chico o este paciente epiléptico tenga crisis Es decir, uh -huh. dicho de otro modo, si alguien tiene crisis y no toma la medicación lo más probable es que siga teniendo crisis Cada vez más crisis Claro, por eso cada es importante más, es la claro. Entonces por eso es importante cumplir con el medicamento uh -huh. Pero no existe un medicamento que sea 100% efectivo O sea que yo tomándolo esté completamente seguro de que no voy a tener más crisis lo único que hacen es bajar la chance, la probabilidad. Si lo tomo, poca probabilidad. Si no lo tomo, mucha probabilidad de tener convulsiones. Pero el cerebro, en el fondo, por debajo de todo esto, está siempre tratando de curarlo. Es el único. Y, si, y en muchos casos lo logra. Uh -huh. Por eso, la gran mayoría de los pacientes, después de un periodo de dos o tres años, si no han vuelto a tener crisis, y los electroencefalogramas, que son estos estudios que hacemos para ver la actividad eléctrica uh -huh. normal, se han normalizado en general, empezamos a sacarle la medicación, Bien. así que eh, no, no sé el caso particular de esta señora. No, pero... no, nos han entrado, un empiezan a entrar ahora eh, <risa> bastantes mensajes, lamentablemente, se nos acaba el tiempo, uh -huh. me parece que es un tema re, re importante, doctor, así que vamos a volver eh, a quiera. tocar este tema, porque también... Es eh, sumamente importante que dijiste que se da mucho en los niños, entonces también llevar tranquilidad a los papás y saber ¿no? cómo actuar. Ya por lo menos nos quedamos con esto de que sabemos que cuando alguien que está con nosotros, le está dando alguna crisis de epilepsia, hay que ponerlos de costado, agarrarle la cabeza y tranquilizarlos para que pase nada más. Es lo único que podemos llegar a hacer desde nuestro lugar y, y bueno y a tomar la medicación y ante todo hacerse los controles necesarios, sí. previo a todo. Eso es importantísimo. Como siempre, doctor Raúl Otoya, es un placer, es un gusto escucharlo hablar y sobre todo la información que nos da. Así que lo vamos a seguir molestando en este consultorio. Bueno, gracias, Daniela. Eh...